Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy vamos a estar hablando del nuevo cazador Leyenda del cazador, consigan al nuevo Alt Proto AMX30 Bien, el nuevo vehículo premium que va a estar sacando la gente de Wargaming. Ahora vamos a estar viendo sus, sus características Va a ser, eh, dice, novedoso Alt Proto Sí, es novedoso porque es nuevo, pero igual ya hemos visto en algún momento Imágenes de este vehículo cuando estaba en el Supertest. O sea, todos los vehículos que vemos en el Supertest, que a veces le saco videos y demás, después en algún momento se entregan eh, en algún evento en particular o lo que fuera, ¿bien? Va a ser la típica. la típica maratón de toda la vida. Que después de. O sea, después de lo que dije ayer. Eh, me parecía que no, que no está muy bueno que sea así. ¿Por qué? Porque podrían haberle, haberle dado otra vuelta de rosca, otra vuelta de tuerca. Como para hacer algo distinto, porque se mandaron un video hermoso, un videazo tremendo, ¿Para, qué? para que sea siempre lo mismo Pero bueno, estaría bueno que alguna vez cambien este formato y que hagan un evento, aunque sea Esto sí, ya sé que es un evento, es un evento, sí, pero es siempre lo mismo, la de maratón, siempre, ya sé que es una maratón Pero puede haber otra forma de entregar tanque, chicos, es como que son muy, tipo, viste como los caballos tienen los cosas así Para que no vean para los costados, o sea, podrían hacer un evento para entregar un tanque ir pasando por etapas, vences al boss 1, vences al boss 2, al 3 y no lo puedes hacer, si no tenés que hacerlo hoy, después tenés que hacerlo mañana O sea, no podés vencer a todos en un día, por decirlo así, o este después en 48 horas, este en 48 y así, no sé Me ocurre un montón de ideas, pero bueno, eh, la gente de Warami le da siempre para adelante siempre con lo mismo Pero bueno, vamos a decir entonces que del, de, del, del día 26 de noviembre al 6 de diciembre, ok o sea, dentro de dos días, si no mal recuerdo, hoy es día miércoles 24, ¿ok? De noviembre. Entonces, mañana, jueves no, sino el viernes va a estar comenzando esta maratón. Tendrán la oportunidad de agregar eh, a un peligroso cazador francés a su colección de tanques. Este vehículo... Rápido y furioso, siempre estará un paso por adelante de sus depredadores y jamás perderá de vista a su presa. Únanse al evento y consigan el novedoso Aldo de Peroto MX30 gratis. O con un gran descuento. Ustedes decían exactamente por qué. Dice esto la gente de Wargaming. ¿Por qué? Porque lo puedes sacar, digamos, de manera gratuita si completas todas las etapas, que ahora vamos a estar viéndolo. Si llegas a la etapa 10, lo puedes retirar de manera gratuita, entre comillas, porque te tuviste que sentar y pelar el culo para jugar y sacar todas estas etapas que son un montón. <coughs> Perdón. Y eh, en el caso de que decidas o que no te dé el tiempo, o que no puedas, o que no tengas ganas. Eh, podés hacer, por ejemplo, hasta la etapa 5 y te va a estar dando un 50% de descuento. ¿Ves que acá tenés los diferentes eh, bonitos? Bueno, si haces la primera, te da un 10%. Segunda, el 20%, el 30%, 40%, 50%, así, hasta llegar al... Eh, obviamente este es el 90%, como ven acá. Y después el último es el 100%. Entonces vos podés llegar hasta la etapa 6 y te quedas ahí y decís, bueno, listo, lo tengo con un 60% de descuento. O lo haces como yo Cuando no tenía tiempo Porque laburaba muchísimo antes Entonces no podía hacerlo Entonces, ¿qué hacía? No sé, llegaba Trataba de rasguñar Hasta la etapa 7, ponele, Y después al final Si el tanque, por decir algo Vale mil pesos Es un ejemplo No sé cuánto va a valer eh, Si vale mil pesos argentinos Entonces yo lo voy a comprar Con un 70% Con lo cual me va a terminar Costando 300 nada más, ¿bien? Con lo cual, si vos tenés un laburo Y tenés un ingreso Bueno, podría que no sea tan Podría ser una buena oferta, digamos Pero bueno Vamos a ver el videito que nos da la gente de Warremin acerca de este tanquecillo A ver qué atención, nos dice cazadores Hoy estamos aquí para hablar del siguiente desafío Les recomiendo que presten atención si quieren ser el cazador y no la presa Su objetivo es el Alt-Proto AMX-30 Recuerden, este mediano no se ocultará en los arbustos ni se quedará en la retaguardia Llega rápido a las mejores posiciones, inflige daño para ralentizar a los enemigos y desaparece cuando se siente amenazado. Y solo para luego dar el golpe de gracia en el momento indicado. Uh -huh. Si controla los flancos y la retaguardia, sus enemigos no podrán relajarse. No se confieren solo porque es un mediano francés. El mantelete del cañón de esta bestia tiene 300 milímetros de blindaje. Una desagradable sorpresa para cualquier tanquista que encuentre el Alt Proto en el campo de batalla. ¿Qué que tiene menos 10 de presión? Out to play, ¿cómo jugarlo? Claro, eso es lo que iba a decir. Es como tipo consejo para ver cómo jugar el tanque. Comencemos con su potencia de fuego. El tanque tiene un cañón de 100 milímetros que inflige 300 puntos de daño con un solo disparo Nada mal para un tanque mediano de nivel 8 no. Su valor de penetración también es bueno 232 milímetros con el proyectil AP estándar Estas son... Pará, ahí te lo compara Ahí te lo compara, pero ojo Pará que lo quiero desmaxificar No sé cómo se dice eh, Minimizar eh, Acá te puso, sí, los dos, no está mal 200, 240, no sé qué Está bien, pero también tenés el guard que pega 3.90 y es un mediano. Uf. Buenas noches. Para quienes quieran ganar créditos adicionales con el recién llegado. Los proyectiles especiales APCR son incluso más peligrosos. Pueden penetrar 263 milímetros de blindaje. El cañón del vehículo dispara una vez cada 10 segundos. Algunos de sus compañeros pueden causar más daño por minuto. Pero lo que no pueden hacer es esto. El cañón puede tiene mucha depresión. Ah, Ahí está claro. Con 11 características podrán jugar con mucha comodidad en el terreno elevado. 11 grados de depresión, bro. Por ejemplo, en los sectores B2 y C3 de Westfield, se sentirán dentro del jacuzzi de su propia casa. Gracias a eso, bloquear daño con la torreta es una excelente táctica a bordo de este vehículo. Mm. El blindaje del Alt-Proto es similar al de otros tanques medianos de nivel 8. No, no al de estos hechos de papel. Al de estos. Al igual que el mejor espécimen de los medianos de nivel 8, el Alt-Proto también puede bloquear proyectiles. Sin embargo, este francés se diferencia incluso de estos vehículos por otros aspectos. Primero que nada, los estupendos ángulos de elevación y depresión le permiten ocultar el chasis y que sí, eso ya lo dijo el dije. mantelete reforzado del cañón. Luego, la placa glacis superior tiene una buena curvatura que permite rechazar algunos proyectiles. A lo que más deben prestarle atención es la cúpula del comandante. Esta área se puede penetrar fácilmente, así que cuídense de los enemigos que apunten allí. Sí, que tiene explosiva, te van a romper todo. La gran penetración y el excelente blindaje de la torreta son estupendos. Sobre todo cuando pueden acercarse al enemigo rápidamente. 65 km por hora no está nada mal para un mediano. Potencia específica de 24. 180 caballos. Hace morder el polvo a la mayoría de los otros tanques medianos. Gracias a su moderado peso, tiene mucha aceleración. Créanme cuando les digo que esta característica protegerá los puntos de vida del Alt Proto en más de una ocasión. Este tanque suele ser uno de los primeros en llegar a la vanguardia y tomar las mejores posiciones. Sí, con esa potencia. Casi. rozando cuando un ligero. Si al Alt Proto AMX 30 y completen misiones adicionales, podrán obtener una recompensa especial: el estilo 3D, du Chastel se ve increíble con su nueva apariencia el alt proto sembrará el miedo incluso en los corazones más valerosos el alt proto AMX 30 es un tanque con espíritu ideal para quienes disfrutan de aumentar el daño bloqueando proyectiles con la torreta como para los que prefieren atacar por los flancos si pertenecen a esta clase de jugadores, la recompensa no los decepcionará. Espero que hayan prestado atención. La tarea no es sencilla, pero ustedes podrán conseguirlo. Buena suerte en su cacería. Hacen ahí. Intenten no convertirse en la presa. Del tipo 5, el 100 el B454. Eh, uh, sí. El BK me parece bien, no sé cuál es Bueno, no importa, cuestión que eh, Ahí más o menos nos dijeron cómo jugar, o sea, cómo Cómo se jugaría este tanque, ¿no? Supuestamente, conozcan el nuevo tanque El nuevo tanque mediano francés 300 puntos de daño alfa, bueno, ya las características Más o menos las vimos, vamos a repasarlas así rápidamente Para entrar un poquito más de manera específica ¿no? en, en el tanque en sí Daño medio 300, como dijimos, es nivel 8 Mediano francés, por supuesto Tiene una penetración media de 232 Lo que no está nada mal para hacer un mediano francés, eh, esto quería ver. la munición AP, la principal está a AP 232 y va a 1000 metros por segundo. La APCR, la munición eh, perforante de compuesto rígido, 263 y la munición HE que va a 1000 metros por segundo, lo cual es muy rápida esa munición. Bastante rápida, la verdad, y penetra 50 y pega 400. No está mal. Si agarras algún ligerito o alguna cosa, lo que pasa es que yo, ahorita te digo, las explosivas, no sé. Es que están totalmente recontra random, bro, o sea, tirás una explosiva que meta a 90 y le sacas 2 a un ligero, decís, ¿eh? O sea, ¿qué pasó? Entonces no, no, no sé, yo no recomiendo tirar ninguna explosiva, pero bueno, si tenés alguno que lo ves en verde ahí que sabés que le vas, le vas a entrar, bueno, tirásela, pero si no al azar no, no te recomiendo mucho usar explosivas. Así todo no no es una mala penetración ninguna, ¿bien? Puntos de impacto, puntos de vida 1250. Lo estándar más o menos para un mediano tiro 8 francés, por lo menos algunos tienen un poquito más, 1300, pero 1350, pero andan todos por ahí más o menos, 100 puntos más, 100 puntos menos, 50 puntos más, 50 no, tampoco te hace tanto la diferencia. Velocidad máxima 65 km por hora, eh, hacia adelante 23 en reversa, bien, cuatro eh, tripulantes con un comandante que hace la, las veces de operador de radio también, el artillero, el conductor y el cargador, bien, buenísimo. Siempre mientras menos, para mí, no sé, como que mejor. Porque si no es un kilómetro, tenés que entrenar todas las tripulaciones. Eh, dice que su velocidad máxima es de 65 kilómetros por hora. Es impresionante para un tanque mediano bla, bla, bla. Bueno, acá tenemos un par de imágenes para aquellos que quieran verlo. Este es el tanque pelado, así pelado, pelado, digamos, ¿no? Eh, pero estaría bueno que lo hayan puesto con el, con el camo, ¿no? Esta imagen está muy buena. Pero me parece que lo están volando a él. O sea, parece que lo están haciendo mierda a él. Eh, bueno... Legend of the Hunter. Nada, tenés que ir acá abajo y completar las, las misiones. Como dijimos, te van a ir dando diferentes premios. Vas a ir desbloqueando diferentes. Además, en el proceso de desbloquear el tanque, te van a ir dando pequeñas recompensas. Por ejemplo, botiquines, eh, matafuegos, kit de reparaciones. Eh, acá reserva de experiencia libre, reserva de personal de, para la tripulación. Acá reserva para el de combate, para los tanques. Bueno. Lo mismo acá, acá te dan un día de cuenta premium, libros de entrenamiento, folletos, reservas de créditos. Bueno, esto también esto te va sumando un montón, porque si haces, por ejemplo, eso es lo que yo les recomiendo, consejo que yo les puedo dar, en base a mi experiencia, de haber tenido tiempo y de no haber tenido tiempo, las dos cosas. Si no tenés mucho tiempo, hacé lo que puedas. Tampoco, o sea, te mates, tratás de hacerlo tranquilo hasta donde llegues. Y después en el peor de los casos, eh, si tenés un laburo o algo, tenés algún ingreso, lo, pagás la diferencia y ya está. Si podés llegar hasta el nivel 7, ya es un golazo. El nivel 8, ponele, estaría buenísimo. Porque, lo que te decía antes, si el vehículo cuesta mil pesos argentinos, por dar un ejemplo cualquiera, lo terminás pagando 300 o en su defecto 200 y ya está, o sea, tranqui. Después seguís jugando... Tranquilo, ahora si no tenés esa posibilidad y tenés más tiempo que dinero y te recomiendo que sí, que lo termines porque la verdad es que es un tanque que va a estar bueno que lo tengas en tu, en tu garaje. Bueno, las recompensas es lo que estamos hablando, al final eh, de la última etapa te van a estar dando 1.200.000 créditos si completas todo, eh, 15 folletos de entrenamiento, 8 roseras personales, creo que son del 50% supongo que serán, ¿no? Porque los créditos no te. Acá, a ver. Sí, del 50 por una hora. No, no, no, no suelen darte de 100%. Eh, lo, que no está, lo que no está nada mal tampoco. Además, cada etapa supone un 10% de descuento. Eso ya lo dije. Bueno, eso, chicos. Básicamente. Eh, capítulo 2, trofeo invaluable. Cangena alucinante, estilo 3D. Char de Chastra. Y más recompensas. Cuando hayan terminado el capítulo 1 o hayan comprado el paquete del Alt-Proto MX-30 tendrán disponibles 10 misiones diarias adicionales del capítulo 2. Pueden ver las condiciones bla, bla, bla. Eh... Ah, bueno, también, cada misión completada de la etapa 2 eh... la etapa 2 también, las misiones del capítulo 2 se podrán completar durante 10 días, desde el viernes 16 hasta el 6 de diciembre. Esto es para exclusivamente para el camo, bien, ya el tanque ya está Digamos, ya lo tenés al tanque, pero si querés además el estilo 3D, que es el que estaba mostrando recién eh, en el video, eh, cada, cada misión que vayas haciendo en la etapa 2, en el capítulo 2, te va dando un 12,5% de descuento eh, al final del, eh, del modelo este, 3D, del estilo 3D. Así que con su hermoso estilo caballeresco Esta apariencia personalizada Convertirá al alt proto MX-30 en una máquina de guerra Fue eh, Así que bueno chicos Más o menos repasamos Ya saben tienen que ir jugando las etapas Es sentarse, apoyar la cola y jugar No queda otra eh, Los que quieran hacerlo Si no te interesa el evento Y no te interesa el tanque puedes ir tranquilamente Vas a la tienda premium Lo compras Y si no te interesa nada Ni siquiera lo compras Y seguís jugando al las batallas random Y listo No pasa nada eh, Ah otra cosa Quiero aclarar por las dudas Que siempre el público se renueva. Esto se hace en batallas aleatorias Bien Tenés dos formas de sacarlo, por si no lo dije, tenés dos formas de hacerlo, como siempre, por maestría o por compromiso. No quiero dejar esto librado al azar porque hay mucha gente que tal vez es nueva que no sabe, que tal vez esta es su primera su primera maratón. Entonces, tenés dos caminos, o si sos muy bueno jugando, o sos bueno jugando, o se te da bien el WOT, misiones por maestría. O sea, infligí al menos 3.500 puntos de, de daño y gana la batalla en vehículos 9 y 10. Eh, y si no lo haces por compromiso Como yo siempre lo hice Vas sacando directamente Te sentás ahí Y vas dándole, dándole, dándole Vas a hacer 3000 de experiencia Pensá que una partida buena Capaz que podés hacer unos 800 Unos 900 de experiencia 700 Depende, si perdiste Capaz que te dan 250, 300 eh, Pero digamos Si ganás una buena partida Hasta incluso puede hacer No sé, 1200, 1100 Más o menos de, de experiencia por partida O sea que pensé que haces Ponele que haces 1.000, por decirlo así, en tres partidas ya sacaste la etapa 1, 3.000, después son 5.000, después son 9.000, después en la etapa 4, 17.000, etapa 5, 28, etapa 6, 30.000, etapa 7, 32.000, etapa 8, eh, 36.000, etapa 9, 40.000, etapa 10, 50.000. No son acumulables, ¿bien? No es que hiciste 3.000 y ya ahora en vez de hacer 5.000 tenés que hacer dos más y ya llegaste, no. Haces 3.000, te vas a 0. Haces 5.000, te vas a cero Haces los 9.000, te vas a cero Y así, tenés que. Bajás, bajás. ¿Me explico? O sea, llegaste a hacer los 17.000, listo, arrancas de nuevo, de vuelta. Etapa 5. Tenés que hacer los 28.000 completos. Y así sucesivamente. Eh, por maestría, ya lo saben, chicos, tienen que ir haciendo lo que te va diciendo acá. Posicionarte, por ejemplo, en la etapa. ¿Qué estamos? Etapa, por ejemplo, 8. Para dar un ejemplo, posicionarte como el mejor jugador de ambos, de ambos equipos según experiencia obtenida. 15 veces. Si sos muy bueno jugando, en 15 partidas lo sacás. O sea, sos un crack. Ya está. Lo sacás al toque. En la última etapa, eh, como el mejor jugador de tu equipo, según experiencia obtenida 35 veces. O sea, en 35 partidas lo sacás. Para sacar 50.000 estamos hablando que si haces de a 1.000 ya estás. Eh, tenés que hacer eh, 50 partidas. 50 partidas más. Siempre que, siempre que tengas victoria, te ¿no? 40 partidas, ya tenés 90. Eh, Pará. Ahora quiero hacer esta cuenta, ¿vale? Dame da un segundo. Eh, 90 más 36, 126, más eh, 32, 158, más 30, eh, 188, más 28, 216, eh, 28, más 28 y sí. Eh, más 17, 233. Más 9000. Eh, más 9. 242. Eh, más 5. Más. Eh, ¿Qué eran 3? 250 batallas, más o menos. Aprox. 250 batallas tendrías que jugar. O sea, haciendo así números muy random, muy al azar, porque te pueden dar 1500 en una partida, puedes sacar 2000 de experiencia en una partida. Eh, los por 2, o los dos por 2, por 3, por 5, todo eso, no se cuenta. No se cuenta. Se cuenta la experiencia base. Acá te lo dice. Gana un total de 5000 de experiencia base. Es tu experiencia, la tuya. Si pones eh, mayor experiencia o pones eh, reserva de combate y usas un por 5, no vale. Solamente la experiencia base. Eh. Así que, bueno, nada. Eh, depender, dependerá de ustedes, chicos. Lo que ustedes quieran. Yo aquí les dejo mis, mis tips, mis consejillos. Eh, lo que me gustó es la movilidad. Tiene una potencia específica de 24,3. O sea, está bastante, bastante bien. Es, va a ser una onda, un... Más o menos, hay un burrasquillo, un C52LIS. Más o menos por ahí andará la cosa, ¿no? Aprox, pareciera. Voltaje de torreta 150, pero me dijeron 300. Ah, me estás mintiendo, brother. Debe tener de doble frontal, debe tener... La parte de afuera y la parte de adentro. Porque si no, no se explica. Me dijo 300 ahí arriba eh, en el video. Eh, pero tiene 150. Bien, eso me gustaría verlo igualmente. Después más en profundidad. Blindaje del chasis, 60 frontal, 40 lateral, 30. Que te, te, te entran por dos lados. Y en la torreta también. O sea, no sé, eh. Mm, no sé si me confiaré tanto. En tier 9 ya te diría que no sé si iría a primera línea. Ni, ni, ni, ni siquiera me confiaría en la torreta, te digo. Ni mucho menos. Contra tier 8, y, bueno, menor ni hablar. Pero ya, tier 9 chabona que te penetran 3.40 con hit. Y no sé. Daño medio 300. Bueno, todo esto lo dijimos. Tiempo de apuntamiento 2.4. Había dicho 2 recién. O 1.99. ¿Me están mintiendo en el video o me están mintiendo acá? Una de dos. Eh, dijo 1.99 ahí arriba. No me acuerdo si lo dijo equipado. O, y con la tripulación. Capaz. Bueno, esto puede ser que sea sin la tripulación. Es monotiro. Tiempo de recarga del cañón 9.59. Depresión del cañón 11.15 hacia arriba. El 15 no es lo mejor del mundo. Está bien, igual está. Pero... Vale. Eh, tiempo de recarga de cañón 9,59. 10. Eso lo vas a poder llevar a unos 8 más o menos. Bueno, algo así. Bueno, amigos, hasta acá. Eh, la maratón del Alt Proto. Avísenme si la van a jugar. Si no le, no le van a dar bola. Si les gusta el tanque. Si no les gusta. Si les parece que es eh, algo que no vale la pena. O si le van a estar dando duro y parejo al WOT. Así que bueno, chicos. Déjenme eso en los comentarios, que encima vamos a estar eh, también tratando, de si se puede, en la medida de lo posible, ayudándolos para que vayan sacando este, este vehículo, ¿bien? Así que bueno, todos los días en directo en YouNow, chicos, ya saben, 22 horas de Argentina, si es que no hay partido. Por ejemplo, hoy juega Boca Independiente, no sé a qué hora, con lo cual o arranco antes o arranco después, pero yo llevo en el pecho a Boca, es mi pasión. Así que, y la selección argentina, por supuesto. Son, es la única dos cosas por la que dejaría de transmitir. No es que no es disco de transmitir, sino que transmito un poquito antes o un poquito después, cuando termina el partido o, o antes. Si el partido es a las 22, cuando yo arranco, les, empiezo a transmitir desde las 8 hasta las 22 que arranca el partido. Y después puede que cuando termine el partido, eh, no sé, a las 11 y media, ya estoy transmitiendo de nuevo. O sea, corto ese periodo y sigo. Bueno, me estiro, si no, no quiero hacer video tan largo. Besos, cuídense. Que tengan un hermoso día de hoy. Besos, chau, chau.